Este gran exponente urbano, el gran Messi, que hoy nos acompaña. Buenas tardes, gran buenas Messi. Buenas tardes, Messi. Gran, gran Messi. gran Messi. Gran Messi ¿cómo, buenas, buenas. ¿Cómo te ¿Cómo sientes, estás? Messi? ¿Te... Muy bien, agradecido. Contigo, Génesis, con Néstor, con la señorita aquí presente. <risa> con Grace, gracias y todo tu equipo de trabajo por la invitación. Eh, eh, Messi, eh, muchas personas... Tal vez no se acuerdan mucho de, de ti, pero hay muchas personas que también te identificamos, que casi tú no haces muchos medios y eso. O sea, sí. Te ven poco, eh, pero para las personas que o sea, que no sé, que no recuerdan, para a, a empezar ¿cómo empieza tu carrera, o sea, desde el momento que tú empezaste tu carrera en esto de la música. Como Mesías ya, por ejemplo. Sí, ajá. Bueno, ver? yo antes de dedicarme a cantar o a rapear, uh -huh. yo inicié bailando primero. Porque antes de mi generación, lo que es Apocalipsis, la vieja escuela, ese teclán, ya había otra generación anterior, que eran los NC Brothers, uh -huh. los Heavy Boys, sí. que hoy en día nadie no habla de esa escuela, que fue el primero que nosotros en realidad. Exacto. Yo empecé bailando con los NC Brothers, uno de los mejores grupos de San Francisco en ese momento. Sí, me acuerdo que, eh, claro, que entonces, hacían esas presentaciones, y creo que fui ya a más Roberto, creo yo. Sí, yo llegué a varios sitios uh -huh. con él, yo un chamaquito de nada menor de edad, que tenía que pedir permiso a mi madre para poder salir con ella. Entonces sí. ya yo escribía canciones porque mi inspiración fue Bicosí. Y después cuando salieron los demás exponentes como Ceja, Edidí, Mexicano, Javia, ya varían más mi estilo. Entonces yo escribía canciones y al compararla con ellos no me gustaba porque quería uh -huh. ponerme a nivel de ellos. Entiendo. Lo que hacía que yo le escribía y se la daba a otros grupos locales cuando ya empezaron a cantar aquí en, uh -huh. en Plaza Acuática, en la sí, distinta Y con mis canciones escritas, ellos ganaron primero lugar en concurso. Yo decía, ah, pues yo lo puedo hacer yo, porque si yo le escribo yo, uh -huh. y ellos ganan primeros lugar. Eh. Entonces, por eso fue que ellos me apodaron a mí como su maestro. Como ya había un maestro, un rapero que se llamaba Maestro, sí, yo me acuerdo. De decidieron Rico. ponerme Mesías, que es como sinónimo de maestro también, porque el corillo se llamaba Apocalipsis, y ellos se llamaban Los Ángeles Negros. Y yo, yo fui que di toda esas ideas, y dijeron, tú tienes que ser Mesías. Entonces, entonces ¿por qué viene el cambio de, gran, de Mesías a Gran Messi? Bueno, de Mesías viene el cambio porque salió un exponente de Nueva York, ¿verdad? dominicano también, que salió con nombre de Mesías. Que aunque se escribe diferente, pero se pronuncia igual. Sí, si yo digo Mesías, igual. la gente me va a relacionar con él. Entonces, como ya él tuvo un boom por encima de mí, claro... Decidí cambiar un, un poco mi nombre de Mesías a Gran Messi para no quitar, dejé Messi para mantener la esencia, porque todo el mundo me decía: hay Messi, Messi, nadie me decía Messi, y le puse Gran Messi. Todo el mundo, Mesías o, o, o los que te conocen sí. a nivel de país, local, te conocen porque eh, surgí, eh, surgiste de Corrió el Puente, fu fuiste uno de los más destacados, fuiste dúo. Del actual exponente urbano, Don Miguelo, en ese tiempo, y sí. una canción que sonó mucho, tú fuiste en dúo con él, que fue Sirena. Háblame claro, de claro. eso. ¿Cómo, sí. surgió ¿Cómo surgió esa idea? ¿Del tema de Sirena de, Sirena, no, Sirena, sí. de la Unión? De la Unión. De la, unión. De la Unión y Sirena. Okay. Bueno, en ese tiempo ya estaba el macanazo, que lo conocía DJ Nelson. Ya sonábamos en esa emisora, nosotros en diferentes. Y él decidió, porque él me estaba de una u otra manera ayudando y manillando. Uh -huh. Me dijo, fue que le surgió la idea a él de unirnos a Miguel y a mí, o sea, a Don Miguelo, uh -huh. y a mí como dúo. Porque nos vio más, vio más futuro en nosotros, por ejemplo. Y ahí fue que nos reunimos, hablamos y decidimos ser un dúo. Y de la noche a la mañana salió el primer tema, fue, se llamaba Dos Vías. Sí, yo Sí, sí, eso, ah, bueno. Ahí se sequillaron se, se tanto el grupo de la vieja escuela que hasta los mismos míos en un momento, porque fue de sorpresa, no se habló con nadie. Y de una tiradera que llevábamos él y yo... De un momento a otro unido, ¿me entiendes? O sea, usted era rivales antes. Bueno, ah, la vieja escuela y el Corillo y el el Puente corillo eran el los rivales, el. los más fuerte Entonces, yo era uno de los ponentes más, vamos a decir, más duros de mi Corillo, ¿verdad? Y él era de lo más duro de su Corillo. Y de un momento a otro juntos, la gente se quedó como, wow, ¿y esto qué? Entonces, ahí fue que surgió el tema de Sirena por una situación que estaba pasando DJ Nelson con su expareja en ese momento que le decía a Sirena a ella, de cariño, y nos dio la idea y, y le hicimos el y tema. Y surgió el tema. Sí. ¿Qué pasó cuando...? Eh... Villa tiene la pregunta. Oh, okay. Dale, sí, baby. pero quisiera saber, en cuanto a tu desenvolvimiento, si tienes algún tipo de preparación, es, vamos a decir, ya sea secundaria, universitaria, porque te expresas muy bien. Yo hice... Y dicho sea de paso, cuando me responda, te tengo otra pregunta añadida a esa. Uh -huh académicamente llegué, a, a, llegué hasta cuarto de bachillerato porque ahí decidí ser rapero y dejé de estudiar increíble ok, entiendes tú que siendo un balón principal en esa fase de lo que es ser exponente urbano sí. le puedes dar un ejemplo a la juventud que quiere incursionar en ese vamos a decir en ese género para que se desarrollen académicamente hablando sí, lo mejor de todo es prepararse si te gusta la música, estudiar música, si te gusta producir, por ejemplo, ahora como hacen, meterse en estos, todo tipos de páginas para aprender, también educarse lo que es, si te gusta el rap, lo que es la métrica, los punchlines, los skills, los one, two, porque hay muchos que saben rapear, pero no saben ninguno de esos términos que te, que, que te acabé de decir. Por ejemplo, yo, gracias. Hay muchos <risa> raperos que no lo saben. <risa> es, eh, te tengo una pregunta. Hubo un tiempo eh, donde... Tú y Miguel fueron manejados por Carlito. Carlito. Por Carlito. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando también sonaron tú y Miguel en los ocho más pegados de bro? ¿Qué pasó ahí con ese manejo de Carlito entre Miguel y tú? Él, eh, en ese momento, él todavía no era manejado por Carlito. Estaba manejado por su su primer manejador que era Colla que se llamaba, o Jake, no sé, algo así. Cuando él pegó con la cola motora fuerte. Ya Carlito fue que le gustó su proyecto y se estaba acercando a él, porque él empezó a tener problemas con su manager ahí. Y también ya yo estaba trabajando con Carlito, pero no de manera, no había firmado todavía. Tú, estaba... fuiste, ¿Tú fuiste fuiste primero escogido por Carlito? Él no llegó a firmarme en realidad, pero ya yo estaba trabajando con él, porque ya Miguel ya había arrancado con su carrera independientemente. En el momento con que motora. Miguel los pela en la motora, ustedes se dividen totalmente. Eh, ¿Estaban divididos antes. No, no, dividido eh, antes? era los dúos en el momento, todavía, porque por ejemplo la Cola Motora se grabó en el 2004 y vino a ser el BOOM en el 2005. Ok. Seis meses después de que, la, que la, ¿Por qué ustedes se... dos no mantuvieron ese dúo entre tú y don Miguelo? A pesar de que estaba la canción Esta Noche para tú y yo estaba la Sirena. Sí. ¿Por qué no había Sonábamos mucho en Santiago en ese tiempo eh, y o sea, en la Vega. ¿Por qué no se mantuvo entre tú y don Miguelo ese dúo? ¿Por qué no se mantuvo? Pienso que le aconsejaron que ya como hizo el BOOM solo, con su tema solo, su actual, actual manager en el momento Decidió cómo que él queda su carrera solo Por el momento Don Miguel lo Don Miguelo sintió celo Cuando Vio ese, ese, ese pequeño aporte De Carlito hacia ti En ese momento No sabría decirte porque en ese momento Yo no interactuaba mucho con Miguel Tenía mucho ya que no lo veía porque estaba ya Haciendo sus diferentes actividades Yo estaba grabando mi tema Grabé un toma, un tema en ese momento Se llamaba Zúmbale en Bonao lo grabé con el maestro Jiménez, que ese fue que entró a los ocho más pagados de las 8 Ya ya Miguel estaba con ponchado, un tema que él tenía más ponchado. Uh -huh. Y yo con Zumbra, independientemente, entramos los dos ahí. ¿Quién te maneja? En ese momento ¿Qué? me estaba manejando Carlito, pero se descuide un poco de mi carrera porque Miguel tenía más el boom que yo. Y le estaba cayendo más atrás a las actividades de Sí, pero de veo Miguel. que tienes un potencial muy bueno. Ahora, de hecho, ¿quién te maneja? Y ¿quién realizó la parte de este videoclip el que está visual. promocionando? El fue dirigido y producido por Dossi Films. El tema es de un colega mío de Moca, se llama Mestizo el Grande, que después invitado en Moca, en Moca. Okay. Sí. Eh, el me... tema se llama La calle lo sabe, que es un concepto hablando de corte social, algo diferente que hoy en día casi nadie no está hablando de, de las cosas realidades de la vida, sino de fantasías. Entonces hicimos algo ahí diferente. Mesía, Parece. hablaste como que habías compuesto temas, y también sí. yo sé que hay algunos temas que han sido de tu autoría, que nosotros escuchábamos en ese tiempo. Claro. Eh, Tú, no, a veces, tú sabes que a veces uno como rapero Tal vez no conecte tanto con la como población o sea, no. como compositores Ahora mismo están utilizando mucho los compositores Está Cromo, sí. está claro, T.Y.S claro. O sea, ¿no te han llamado para ser Compositor o tú has escrito para otro rapero? En ese momento sí escribí para otro rapero Ahora ya para raperos establecidos No lo he hecho, pero estoy disponible Gracias por la idea <risa> Me pueden llamar a mi contacto Está en mi Instagram, Messi Rd, Tengo muchas composiciones de todo tipo y estoy disponible para eso. Mesías, ¿qué significa DJ Nelson para ti o para tu carrera? Mi padrino se puede decir que es DJ desde un principio. Desde que salió el emisor de Macanazo, yo fui, me recuerdo como hoy día, cada vez para los pelitos, entré a la oficina de él y le dijo, yo soy Mesías. Dice, ah, ya ya, me, ya le van a lado de mí, ya, Mesías, Mesías. Ay, qué es lo que yo quería conocerte. Ahí, hey, Vamos a la oficina más atrás que tenía y comencé a cantar a capela ahí. Y quedó loco. Y dijo, no, no, vamos a grabar. Él fue el primero que me ayudó a grabar mi primer tema, que fue en Santiago, con Tilo Rock, La Fábrica. Eh, me decía, en un futuro, ¿se puede volver a, a crear ese tipo de temas que ustedes y Miguel lo crearon como sirena? O sea, está la posibilidad de que tú y Miguel... Lo, eh, ¿Hay una buena comunicación entre ustedes dos ahora mismo? Hay una comunicación, sí. O sea, ¿habrá un, en un futuro un tema entre ustedes dos? El tiempo de Dios es perfecto y es posible que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no salió el tema que dieron promoción y sonó fuerte el remix de Mataide. ¿Por qué no salió? Porque lo dejaron para Mataide. <risa> <risa> Mentira, no, no. Y eso no está en mis manos. Pero ahí. como tú eres una de las figuras principales y, y el tema surgió como apoyo, eh, sí, ¿no dio sí. una explicación Miguel sobre eso o lo dejó así al olvido? Él no dio ninguna, hasta ahora no ha dado una explicación, pero se está en sus manos, tiene su proyecto. Eso está en sus manos, él, él hará lo que sea crea conveniente cuando sea conveniente. ¿Quién te está manejando ahora mismo? Ahora mismo yo estoy trabajando con Grafi y que es un colega mío de toda la vida. Y nos estamos ayudando ahí mutuamente. ¿Entiendes sacar? que te quemaste en la parte de no promocionarte tanto como establecía Genesis? En un principio le vas a poner un poquito más de carácter a esa parte sí, de los sí. media tours. Tiene toda la razón ahí, porque ahora vengo con un proyecto nuevo. Ya yo hice un, un pequeño mistake llamando La Estratega, que está en mi canal de YouTube, El Gran Messi TV, donde hay, por ejemplo, por ejemplo nuevo, nueve temas por ahí. Pero ahora vengo con un proyecto nuevo, con un tema se llama ¿En qué que estamos? Que con Dios por delante le vamos a hacer el video. Otro tema se llama Vamos al Game, que con Dios por delante también le vamos a hacer el video. Y vamos a estar haciendo promoción lo que sí, es vale. televisión. Eh, voy a finalizar con dos preguntas. Y una es, que, ¿qué opina de la guerra que está pasando entre... Eh, Baby Gatillero y un muchacho nuevo que el muchacho se llama Johnny Scarf que en cierto modo desafió a los vieja todavía no sé si, el tema no ha salido todavía, y la otra pregunta es, tú que conviviste un tiempo y yo llegué a ver eso entre tú y Don Miguelo, ¿Qué tú opinas sobre la situación que está pasando con su con su madre y su familia? Primero de la, sobre la guerra con Baby Gatillero, escuché el tema de Baby Gatillero, muy duro por cierto no sabría decirte más porque todavía el muchacho no ha respondido. Okay. Entonces, si él te tira atitud, Para de... tener una opinión si más... Si él te tira, tú le respondes. Si él te menciona en el tema. Todo depende. No sé por qué me tendría que tirar tampoco, pero depende <risa> de lo que me tire. Yo nací en la guerra, en por ejemplo. No, yo creo no, que no. yo di clase de cómo rapear en esa lo ¿Y lo otro? En mi momento. Sobre Miguel, como es un tema personal familiar, prefiero no tocarlo. Para Exacto. No... Muy Porque pienso que se debe respetar. Veo, que, veo, ve, veo que está como manejado bien, Mesías. No sí. veo bien. Que compaño no, no. maduro también. No, no, compaño tibio. No, compaño no, tibio. No, no, no, lo veo bien, es responsable. Sí. Yo estoy respondiendo lo Con mucha madurez. Mesías, te felicito. Espero. Yo, te, una vez, en un momento determinado, lo digo claro, yo siempre dije que el Mesías podía estar por encima del mismo lápiz. Por la, la destreza claro, que tenía claro, de, claro, en claro, escribir. Que tengo, que tengo. tengo hay, tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay claro, Y esperamos claro. que, la, que tenga esa disciplina, que siga constante, que siga trabajando, ¿no? ¿Sabe? No pues, ¿sabes? No rendiste, pues hay que las cosas no son fáciles, pero hay que Y prepararte. enfocarte, no permitir que Yo me he pero sigo porque es que me gusta. No puedo evitar que me guste. sí, sí, sí. vamos a ver el programa. Sí, llegamos a la parte final. Gracias, Lamentablemente, gracias. lo bueno dura poco, pero mañana ustedes tienen una cita con nosotros a partir de las 4 de la tarde por acá, el canal 10 de Telenor. Por bueno. hoy... Recordarle a las personas que de esta entrevista y todos nuestros eventos están en el canal de YouTube de Telenor. Así es, ustedes hasta mañana y continúen con el contenido que tiene Telenor para ustedes. Ahora Papá, Pedro Fernández. El sosobroso. ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? <risa> <oso? risa> ya ustedes saben. Chao, chao.